Pensar es crear, es desarrollar nuevas ideas. Pensar computacionalmente es crear, pero en un contexto concreto, con unas restricciones concretas y con unas libertades también muy concretas. Allá por el año 2000 los niños podían hacer dibujos con lápices sobre un papel y podían expresarse con los trazos, los colores, las formas y algunos niños sabían expresarse a través del dibujo y otros pues no. En el año 2000, para saber cómo sonaba una pieza para violín, era necesario tener un violín y saber tocarlo. El ordenador añade varias dimensiones más al dibujo. La dimensión del tiempo, con la que el dibujo se convierte en una animación. La tercera dimensión espacial, con la que podemos crear el efecto de profundidad. Las dimensiones de usar millones de colores, filtros, efectos especiales, montajes en capas, transparencias del dibujo, de hace 20 años a este dibujo, hay un salto estratosférico en cuanto a las posibilidades de creación y de expresión. De la misma manera que venimos aprendiendo en los vídeos anteriores, el diseño gráfico tendrá mucho que ver con una subcontratación del trabajo al ordenador, para la que le tendremos que dar una secuencia de instrucciones. Las herramientas de diseño gráfico, de generación de música, de elaboración de vídeos, de retoques fotográficos, no son más que traductores que nos permiten dar instrucciones al ordenador, ...para que lleve a cabo cierta tarea... ...quizás al no estar directamente relacionada... ...con la ciencia o con la ingeniería... ...se asocia menos habitualmente al pensamiento computacional... ...pero estamos hablando de nuevo de las mismas habilidades... ...análisis del objetivo... ...automatización, abstracción... ...reconocimiento de patrones... ...descomposición en problemas más sencillos... ...cuanto más trabajas en el desarrollo... ...de tu pensamiento computacional... ...mayor será tu potencia creadora... ...tanto en las artes tradicionales que hemos mencionado como en la resolución de problemas más clásica, relacionada con la ingeniería, o directamente en la programación de ordenadores, que muchos ya consideran otra forma de arte. Y si te estás preguntando cómo puedo yo desarrollar mi capacidad de pensamiento computacional, pues puedes encontrar, sin moverte del sillón, muchísimas páginas donde aprender a programar en mil y un lenguaje desde el nivel cero. También puedes probar software o robot educativo que al estar diseñados para niños son muy fáciles de aprender. También podrás hacer centenares de cursos online sobre computación, sobre algoritmia... Pero te agradecería que no te olvidases de este consejo. Igual que para escribir una novela es necesario haber leído mucho, no te olvides de leer. Reflexiona cómo funciona tu máquina de café, el ascensor de tu casa, la luz automática del pasillo... Analiza toda la tecnología que hay a tu alrededor y entiende el problema computacional asociado. Cuantos más ejemplos vea, más fácil será encontrar la inspiración ante un problema nuevo. Buena suerte y a pensar y a crear.